Hola González, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy los vamos a llevar a un nuevo restaurante mexicano Bueno, no es nuevo, pero para nosotros sí Pues se llama Pamola, es el restaurante que queda en Westminster. Y ahorita vamos a ir, son las 5 de la tarde, según cierran a las 6 Y de este ya les habíamos, eh, bueno si no nos siguen en Instagram Ahí luego a veces subimos historias Y unos amigos nos habían invitado de esas tortas del restaurante Solamente las hemos pedido para que nos las traigan a domicilio pero hoy nos vamos a dar el tiempo para ir a probarlas y sentarnos a comer ahí. Sí, vamos a aprovechar para ver el, el atardecer que ahorita todavía aunque son las 5 de la tarde es este, pues vamos en julio, realmente el sol pues se viene metiendo a las 10 de la noche entonces si queremos ver realmente un atardecer sería ir a las 9 de la noche pero pues ahorita no, este, eh, eh, en esos lugares no cierran tan tarde y pues vamos a disfrutar eh, la costa, este, un poquito ahí la arquitectura de los edificios y vamos a conocer este lugar, ahí vamos a pedir nuestra comida así que acompáñenos si tienen un poco de hambre De toda la área donde nosotros vivimos, a dónde vamos a ir a comer eh, a este restaurante mexicano como ustedes saben nosotros vivimos en la zona de Bornavi esta ciudad no es Vancouver, Vancouver es esta zona que se encuentra aquí. En la parte de abajo tenemos a New Westminster y en la parte de acá tenemos a Coquitlam, por Coquitlam, por Modi, norte de Vancouver, al oeste de Vancouver, este de Vancouver Richmond, a Delta y a Surrey. Nosotros vamos a ir aquí a New Westminster, nosotros vamos a ir a estar asistiendo a este lugar que se llama Pamola Bakery. La bueno, panadería realmente no está tan lejos de nuestro domicilio, en carro estamos como entre 10 y 15 minutos, pero si queremos ir en el transporte público yo creo que si sí, es aproximadamente de media hora, 45 minutos, eh, pues creo que todas las distancias se acortan muchísimo eh, estando en carro porque es muy fluido, casi no hay tráfico y pues el, el único tráfico que a veces se llega a hacer es porque o hay un accidente o quizás porque los semáforos tardan en cambiar de color, pero está súper cerca, eh, además tiene como conexión con la, con la estación del metro de New West Mistler y yo creo que caminan, creo que tienen que cruzar un puente ¿no? tienen que cruzar un puente y llegan directamente a ese ese mercadito esta avenida en la que estamos se llama Canada Way eh, es una avenida si no importante es una avenida secundaria que conecta entre lo que es New Westminster hacia el centro de eh, Burnaby y pues ahorita sí es como luce realmente en Canadá aquí no es tanto que veamos mucho tráfico Realmente, el tráfico suelen ser así como eh, los, eh, los semáforos. En dado caso, lo que puedes llegar a ver es un poquito de tráfico cuando son las horas pico. Y esas horas pico es justamente cuando la gente está saliendo o se está, este, está por entrar al trabajo. Cuando recién estábamos en esa zona donde vamos a ir, no, llegasem, no, no llegamos a pensar que había un mercado y que era una zona comercial, como ustedes van a ver era algo realmente muy, se ve como que muy escondido, están las vías del tren, entonces era así como que no nos hubiéramos imaginado que existe pues un mercadito y aparte del mercado una muy buena zona para estar ahí. Exacto, ya habíamos pasado por ahí y la verdad nunca nos imaginamos hasta apenas que Venimos a recoger unas cosas y vimos que estaba el mercadito. Dijimos, bueno, wow, está muy padre para venir y traer a los González para que conozcan. Y a la gente que, pues, a lo mejor está por venir o la que ya vive aquí y a lo mejor tampoco sabía que, pues, aquí puede encontrar algunas opciones de comida, como para pasar el rato con la familia. No es un lugar tan amplio. Es una pequeña, pues, sí, un pequeño mercadito, pero está bonito. Parte de aquí vamos a tener, eh, tenemos un parque que se llama, este modi Park Es un parque bastante bonito De los múltiples parques que puedes encontrar Pero bueno, este tiene como que juegos este tiene sus canchas Y también en las tardes se hace este, un, Unos momentos muy mágicos Porque se ve como que mucha familia Con los niños Como ven, tiene un gran parque Un, una, un gran campo No se ponen ahí a jugar que fútbol Que, que béisbol eh, Y entre algunas canchas de tenis Ahí estamos observando también tiene también zona para trotar, es un muy, muy bonito parque. Bueno, esta fue la extensión del Moody Park, pero eh, ya como para los que tienen hijos este, que ya disfruten de los parques, aquí tienen sus áreas de juego, ahí tienen también como zona acuática, está padre, es pequeño pero es bonito. Y esto está entre la calle A y Sexta Avenida. Otra de las cosas que tiene New Westminster es que bajo nuestra impresión hay mucha colina. Entonces sobre esta misma avenida, este que bueno era pasó a ser este Canadian Way a este la Avenida 8 Entonces algo que se va a caracterizar mucho es como muy estar empinada. Cuando llegamos a la zona de la costa. Se va a ver mucho cómo este, vamos eh, hacia abajo. Miren, ya estamos bajando un poco a la, hacia la costa. Está muy padre esta zona, eh, se ve muy nueva. De hecho, yo creo que varios edificios son nuevos. Ahí, no son tantos, quizás, como el Metro TAM o el centro de Vancouver, pero se ve bonito, eh, se ve. Eh, se ve lindo. Aquí, en esta zona de acá. Por aquí vamos a tener a lo que es el Douglas College, que está muy cerca del Skytrain. El Skytrain les este, queda unos cuantos pasos. Y de hecho desde aquí ya vemos algunos anuncios de Douglas College. Y aquí... Eh. Aquí, en este de aquí, eh, es donde dice River Ferry Bueno, algo así es a donde vamos a ir De hecho se ve como un cascanueces ahí al fondo eh, por aquí Y aquí tienen a Douglas Kodash de su lado izquierdo Ahorita, como ustedes saben, por el tema de la pandemia bueno, no se ve muy bien, pero por aquí está. Ah, bueno. Ups, lo siento. Se movió mucho y tenés. si notan aquí la infraestructura de lo que es el vagón bueno lo que es este, la base del metro pues está justamente al lado de los edificios inclusive arriba de una bodega aquí podemos ver la bodega que está arriba y por aquí está pasando el Skytrain New West Mistler se considera que hay muy buenos departamentos, hay muy buenas casas a buen precio y puedes encontrar rentas a muy buen costo no está tan lejos de lo que es la zona de Vancouver si te vas en metro, pues eh, dependiendo la hora, podrás hacerte desde 20 minutos hasta 40 minutos, dependiendo a qué zona de Vancouver vayas Sí, de hecho esta línea del Skytrain eh, okay. Milenio no, no, esta es Sí, de hecho esta línea los deja ahí, muy muy cerquita del centro de Vancouver, de hecho pasa por ahí. Y aquí enfrente están haciendo unos edificios, aquí están por construir unos edificios, y toda esta zona que vemos aquí es este donde pasa el tren. Si no estoy mal informado, este es el que conecta. Desde lo que es Toronto y que viene hasta acá, la parte de Vancouver. Y miren, ese es el puentecito que está allá, que pueden cruzar caminando. O sea, si se bajan de la estación, pueden cruzar ese puente. Hemos llegado a nuestro destino, donde vamos a probar estas deliciosas tortas. El lugar se llama Fraser River Discovery Center eh, Que queda al lado del marquesito, del, del mercado a donde vamos Este ah, de aquí okay. que tienen aquí a la izquierda es justamente el mercadito Donde vamos a estar visitando Aquí de este lado hay dos, este, dos opciones de estacionamiento una es directamente en el hotel y la otra es este en, en estacionamiento privado. Vamos a estacionarnos aquí abajo. Son unos cargadores para carros eléctricos y adivinen qué marca es esta. Bastante conocida. Tenemos allá a nuestro amigo del canal um, a Dream Canada que les, enc les enc le encanta el, el carro Tesla ojalá algún día se le haga realidad echamos todas las vibras a nuestros amigos nuestros amigos de A Canada Dream bueno y aquí la manera en que vas a pagar el estacionamiento es que solamente vas a poner el número de park, que es el número de cajón que has tomado, entonces en este caso vamos a ponerle el 158 y nos está cobrando 5 dólares hasta las 6 de la mañana. El pago es a través de tarjeta de débito o crédito. Hemos llegado, parece, este la entrada de un centro comercial, pero ya una vez que entramos... de mesa ¿eh? Mola, ahí está todo lo que venden, y pues pueden venir aquí a pedir su, su pancito, su cafecito, que se sientan acá y la pasan así, agradable. Y ahí está la salida para ver un poco este, la costa. en padre porque esto tienen un poco de noche y bueno una vez que piden pues ya hay que esperar a que esté nuestra hora y podemos sentarnos en cualquiera de estas mesitas que están aquí si a lo mejor ustedes dicen ay no no se me toca comer algo aquí está esta pizzería que es que la tao, helados, pizza, cafés, pan y allá afuera hay un restaurante de mariscos aquí venden sándwich tipo barbecue o sea no está tan grande el lugar pero si sí tiene un poco de variedad de comida y por allá tenemos igual venden té, para si quieren una bebida refrescante ahí lo pueden ¿no? poner a comprar unos té fríos aquí es muy común que jantiga hay muchas tienditas donde venden hay muchas tiendas donde venden lo padre es que ya te lo, o sea, ya no hay que usar como una tapita, ellos mismos lo, lo envasan, o sea, esto es como si viniera ya sellado, pero son recién hechos, están frescos. Hay algunos que les ponen unas perlitas negras, pero yo no las pido porque no me gustan. Este es de limón con menta, lima y creo que miel, y este es de frutas pasionales, ¿Passion fruit? ¿Qué sería? Sí. ¿Fresa? Creo que es como fresa, blueberry... Ah, de hecho aquí se ve hasta el blueberry por aquí. Uh -huh. Vamos a ver qué vamos tal está. Vamos a probarlo. Es la primera vez que compramos aquí. Vimos a unas personas que traían su té y se nos antojaron. Como hace mucho calor y se veía muy refrescante. Entonces vamos a ver. Sí, es justamente lo que les iba a comentar, que la persona que está aquí en la parte izquierda, este, ¿todavía está? Sí. Eh, tenían, no sabíamos qué íbamos a pedir de tomar entonces vimos que tenían un, un vaso color verde se veía así como un pepino con limón y entonces le dije a estaría padre podernos comer uno de esos tomar uno de esos y pues este, lo encontramos le preguntamos que dónde lo vendían y ya lo venden en la parte de, de verde que está a una lateral de Pamola y pues vamos a ver qué tal sabe Oigan, ahorita que fui por el té, vi que hay más puestos de ese lado. Hay una entrada a un centro comercial, entonces es como que una parte, es como que una isleta, y aparte hay una entrada a un mercado, no sé, no, no vi bien de qué es, pero ahorita los llevamos a ver. De noche ya quiere comer, y anda manifestándose diciendo, hemos de comer, ya. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal está, porque... Yo soy muy mal escogiendo cosas nuevas De hecho, no me aventuro mucho a probar cosas diferentes Porque siento que luego tengo unas malas decisiones en cuanto a la comida Pero vamos a probar esta ah, Tiene un sabor así como... Como a miel, pero... Ay, no sé cómo explicarlo Pero está rico A ver, vamos a ver qué tal Mm. sabe bueno es un sabor diferente se siente bastante tropical pero sí da una, una especie como que de, olor, de sabor a, a miel pero sabe bueno y sí si se siente refrescante bueno no que un sorbo no pero sí se siente algo refrescante bueno pues ahora vamos a probar este vino Está chido, no, no sabe nada mal, no se siente tan dulce y pues se siente bastante refrescante. A ver, Ay, ah, este sabe como a... Las había unas tiritas que, bueno, en México, afuera eh, de las escuelitas, venían unas tiritas de agua de color eh, verde. Ahí me llegó este sabor de las aguitas Pero sí, como están muy frías y hace mucho calor, pues sí, es refrescante. Son sabores diferentes, no saben más, están ricos. Y ahora entiendo por qué luego hay mucha gente formada. De hecho, ahí decía como que servicio express, pero he visto que en otros lugares donde igual venden estos los bubble tea, hay muchísima gente formada, ¿no? pero están ricos eh, ya está llegando nuestro pedido bueno, ya llegaron, ya el bebé también anda pidiendo sí ya todos tenemos, tenemos hambre tenemos oh. aquí unos ricos tacos de tinga y tenemos es, este, carne, como suadero ¿no? tiene una especie de suadero, le llaman stick estas son nuestras tortas. Este lugar es recomendado por uno de nuestros amigos que nos recomendaron este lugar y es bastante, bastante sabroso. Ahí está bebecito Tenoch ya en la, en la mesa para comer con nosotros. Es sabroso, así que vamos a ver qué tal. Porque el bebé ya tiene bastante hambre y nosotros también. Sí, pues provechito amigos. Ahorita les contamos qué tal el sabor. un buen tesoro. Y bueno, vamos a ver qué tal qué tal sabe este taquito de pinga. Uh -huh. Está bueno, está rico, nada que pedirle de más todo bastante bueno. Y ahora, este de, de carne. Este sí, definitivamente le va a hacer falta salsa, pero es muy rico. Perfect okay. Los recomendamos. Uh, sí, es como una especie de marco, de marco, de marco. I've close a new clue, sorry? usually close around six on one side. Six? Yeah. Oh, okay. so Ah, ah, ok, good, thank you Ah, podemos ir a dar la voz. Hicimos polpa? la pregunta porque <risa> <risa> Nosotros Nosotros bien. Pero sí, ¿no? Nosotros pensamos que ya no vamos a poder entrar <risa> Pero mejor vamos acá de este lado A la parte donde hay este, eh, Pues una caminata Que está al aire libre Y vánganse, vamos Hasta Vamos de regreso Bueno, pero ya saben Ah, me anda llevando el letrero algo a lo que todavía no me acostumbro y la verdad no me gusta mucho pero creo que es en todo Canadá, es que cierran si súper temprano todos los lugares, bueno hay excepciones no pero por ejemplo este mercadito casi todo los cierra entre las 6 y 7 de la noche. Pero como ahorita que es verano, todo oscurece. Ya la luz del día se acaba a las 10 de la noche. Pues sí, es de repente raro querer salir a comprar algo y ya estar cerrado. Hay muy pocos lugares. Ya cierran algo tarde. Pero justamente algunos de los pocos lugares que puedes encontrar en los que ya cierran tarde, pues es por ejemplo Walmart, ¿no? o que de repente algún centro comercial este, con acceso a un shoppers, por ejemplo. Esos son los que de repente sí suelen tener un poquito más de horario. Y pues miren, aquí es para venirte a pasar un ratito con tus hijos, este, en pareja, un heladito, acá de este lado, del lado izquierdo, venden helados, venden pues, pizzas, como les decía Ana. ¿no? Y uh -huh. la tardecita está bastante rica para sentarse. Un rato, Ahorita ya se siente fresco, son como seis, seis y cuarto de la tarde. Está muy agradable. Allá de ese lado, en donde se llama el Fraser River Discovery Center, estuve viendo que es como una especie de museo y entretenimiento para niños dan alguna especie de clases y ahí puedes hacer voluntariados ya saben lo importante que es hacer voluntariados aquí en Canadá eh, dan currículum, normalmente los voluntariados no pagan, pero si tú te metes a esa página de ese sitio ahí puedes ver que solicitan voluntariados entonces es una muy buena opción de empezar a generar pues experiencia canadiense que esa es una de las más eh, necesitadas aquí en Canadá, no amor? sí Sí, sí. De, bueno, dicen que según también te lo piden, si quieres entrar a alguna universidad, te lo piden como parte de, eh, como un adicional, no es, no es obligatorio, pero creo que sí es muy común que la gente haga ese tipo de voluntariados. Sí, y pues ahí ese voluntariado te quedaría bastante cerca del, del Skytrain. Pero pues ahora sí que hay bastantes sitios en donde se empiezan a hacer los voluntariados. Es bastante, de bastante utilidad. Sí, sí, sí. Hay algunos que no necesitas el inglés. He escuchado que algunas personas aprovechan en hacer voluntariados para aprender el inglés. Pero, eh, por ejemplo, yo en... Camloops, había una opción de hacer en un lugar que se llamaba Poderosa, Ponderosa, algo así, que era prácticamente ir a animar o hacer compañía a las personas de la tercera edad que llegan pues a las casas, este, pues sí, de, para ancianos. Y eres como ir a hacerles compañía, leer, jugar con ellos y ya te lo toman como un voluntariado, pero pues ahí igual. Si no hablamos mucho el inglés, pues a lo mejor, aunque no sea un requisito, pues sí puede llegar a ser a lo mejor un poco frustrante porque es como que tener esa fluidez de, del inglés. ¿Ya vieron cómo se ve allá? Vamos acá de este lado, acompáñenos. Bueno, aquí tenemos en esta parte de acá, cómo se ve ese, ese edificio que es como una especie de hotel. Pero si hacen una comparación entre esto que está aquí, que es un barco, con la parte de aquí arriba, como que sí se parecen mucho esta arquitectura de este edificio me agrada bastante está muy rica y pues justamente tiene vista a esta especie de malecón ¿no? aquí tienen varios barquitos y pues la gente viene aquí a gusto a venir a caminar aprovechar que estos tiempos de, de, del año son bastante ricos que podemos andar justamente en short este, podemos andar con poca ropa y pues esto sí se siente bastante siente bastante rico, bastante tranquilo así para venir aquí a Canadá, ¿verdad amor? Sí. sí. se siente bastante bien así, en esta temperatura. Sí, 26, 25 está agradable. Y aquí también está muy agradable, no, no habíamos venido antes y sí, sí lo recomendamos como para hacer un día diferente. Sí, venirse a, a platicar un ratito, venir a caminar. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado este video, que puedan visitar este lugar y les mandamos un fuerte abrazo. Si les ha gustado este video, háganoslo saber con un me gusta, con un comentario o compartiéndolo, ya que eso nos ayuda a seguir haciendo videos de manera constante cada sábado. Y bueno amigos González, cuídense mucho y make it real, make it happen. Bye.